que tumbaron miles y miles de árboles, centenarios, pero necesitamos la circunvalación. Los vimos con el hospital, miles y miles de árboles, ¿verdad? Pero necesitamos el hospital. Allá no se van a sustituir la planta, nosotros sí la estamos sustituyendo. Nosotros le pedimos a la gente, al, al, al pequeño grupúsculo, eh, que a veces quiere entender que no hay visión. Que sí, que por primera vez aquí hay visión y que realmente este es el desarrollo que vamos a dejar. Esto se tendrá en la avenida completa. Mientras nosotros estemos acá, el que venga, si puede continuar con su presupuesto, porque pienso que a la libertad hay que darle otro salto, porque esta avenida es de las principales de San Francisco de Macorís.